Hola, mi nombre es José Esparza, eh, trabajo eh, con arquitectura a través de principalmente eventos y publicaciones y exposiciones. Eh, últimamente haciendo un énfasis en los eventos porque creo que son eh, momentos que generan como eh, ciertas dinámicas sociales que me interesan explorar. Eh, vivo en la Ciudad de México reciente desde aproximadamente un año estuve los seis años antes estuve en nueva york donde eh, estuve trabajando y empecé prácticamente como a este como giro un poco más enfocado en la gestión cultural que y en la producción de discurso y de, y de como eventos y de, y de experiencias que eh, a diferencia de, de, de la práctica como se, tradicional de la arquitectura que es diseñar y construir, aunque sí fui eh, estudié como arquitecto. Antes. Creo que el espacio público del que hablamos y el que vivimos muchos de nosotros ahora es eh, está muy eh, comprometido con muchas de los como condiciones sociopolíticas y económicas en las que actualmente vivimos. Bueno, todo depende de dónde esté este espacio, pero no, no se puede hablar abstractamente ni ambiguamente de espacio público, pero definitivamente como tratar de defender eh, estos espacios como espacios de expresión, eh, creo que es esencial, eh, y porque en estos sitios es donde se genera como el proyecto de ciudad. El uso como multidisciplinario de estos sitios me parece que es esencial proteger, que puedan ser como sitios de protesta, pero que también puedan ser sitios de campañas políticas y que puedan ser sitios de, de, de proyectos culturales, que sean proyectos abiertos e inclusivos para todos. Que dentro de, de, de, de los derechos urbanos digamos, pudiera incluirse eh, una activación de estos espacios a través de de proyectos culturales, ¿no? entonces que simultáneo, a, a, o sea que no se piensen como proyectos abstractos, sino que también eh, se piensen como un proyecto como completo y se pueda introducir eh, con eh, eh, programación cultural diversa, obviamente, no, no, no siempre como ligada como a, a ciertas disciplinas, pero, pero a, a una u otra disciplina, pero que sea o sea, para que realmente puedan representar como eh, la diversidad de las ciudades y, y, y que a través de estos eh, estas como sugerencias o, o tal puedan eh, pueda como cobrar otra, otra vida de estos espacios. Me parece que la rigidez de las leyes es, es ciertamente uno de los, las problemáticas más grandes de... de de este tipo de de, de, de esta planeación. Eh, un claro ejemplo es por ejemplo es el proyecto de, de, de Daniel Fernández Pascual con el que estamos trabajando en, eh, aquí en, en Close Closure, la Trienal de Arquitectura de Lisboa, en donde prácticamente lo que, lo que, lo que aborda su proyecto es como intentar, que, que, que, bueno, que investigas particularmente como los derechos eh, de vivienda, es eh, intentar como humanizar la rigidez de, de las leyes en esos casos, ¿no? entonces que no sean, eh, o sea, similar a espacio público, o sea, que no sean cosas abstractas, sino que, que puedan ser eh, consideradas caso por caso. ¿no?